a su canal, Ani Guerrero Vlogs el día de hoy chicas les quiero hacer un um, videito que he visto mucho y pues se los voy a hacer yo aquí también, se llama el tan del supermercado y pues se los voy a hacer ahorita así que si te interesa ver mi tan del supermercado pues quédate aquí y comparte el videito con quien tú crees que le interese y vamos a hacer este videito Ok, chicas, vamos a comenzar con mi tan del supermercado. Yo principalmente uh, compro cada semana, y ahorita les había ya comentado anteriormente en tus videos que ya no compraba como antes, compraba cada mes en Costco, en Walmart, así, mucho charolas de carne, pues pan, galletas, todo, todo lo que vamos lo compraba por cajas para que me durara todo el mes. Porque anteriormente pues sí teníamos cochera Donde poner todo eso Ahorita no el espacio no me alcanza Entonces uh, eso es una de las cuestiones Otra cuestión es que yo veía A limpiarme la cena cuando nos mudamos Y aquí también cuando llegamos eh, Arreglé la, la cena y todo Y pues como a los tres meses de estar aquí le di una buena limpiar a la cena y vi que tiraba muchas cosas entonces pues dije no nos conviene los niños no juzgan tanto nosotros tampoco entonces somos una familia pequeñita no somos, sí somos busgo solo como yo y Dylan pero el gordito aún no busga mucho, su papá no está en busgo entonces pues sí se me quedaban muchas cosas, tiraba muchas cosas y opté por empezar a comprar marqueta cada semana porque tengo la marqueta aquí a dos cuadras de la casa entonces dije voy a estar comprando por semana para que me rinda mejor y pues así no, no gasto de más así que pues para comenzar esto es todo lo que compré para esta semana, Bien. todo esto, carnes y verduras y un poco de abarrote que me hacía falta, compré galletas marías, una cajita que trae 6 paquetes, ya la abrí porque el gordito quería, este que es todo lo usual que comen los niños, por lo que agarro yo de galletas. Agarré también lo que es la leche del gordito, que esta le viene durando como casi un mes, más o menos. Dependiendo qué tanto pide la noche. De un mes a 22 días, este botecito. Agarré también un cuartito, no, medio medio a libra es. Media libra viene siendo como un cuarto de kilo, más o menos, poquito menos, eh, de crema agria. Agarré como una libra, yo creo que es una libra y media de jitomate viene siendo como medio kilo más o menos no perdón es como es que me trago todavía con las conversiones una libra viene siendo como 400 y algo gramos casi medio kilo entonces agarré sí que fueron como libra y medio, yo creo que sí, como un kilo más o menos un kilo más agarré un ramito de cilantro que pues es básico en las amigas mexicanas agarré dos mangos Agarré de verdura más, dos papas, uh, aguacate, este es menudo, aguacate, cuatro aguacates. A mí me gusta siempre agarrar de chiquito porque me rinde más y pues está más económico. A que se agarro del grande, a veces lo partimos, no nos lo acabamos, se echa a perder y se tira. En cambio el chiquito pues está a 69 centavos la piecita y este sí, nos lo acabamos y lo partimos. Y agarré también de verdura elotes. Agarré tres elotes. Porque estaban tres con dos dólares, creo. Agarré como 3 libras de naranja. Porque últimamente he estado haciendo agua y ya no he estado comprando soda. Compramos soda solo como para el fin de semana. Y pues ya los demás días de la semana no agua. Agarré también unas alzamoras porque tenía una cajita de la semana pasada ahí congelada. Entonces, pues, para hacer agüita. Agarré dos cajitas de fresa, porque pues estas sí si las usamos, a veces las gusteamos con crema o en el agua, también ahorita las estoy usando mucho. Y el gordito con su desayuno, casi siempre le pico fresita, banana y es lo que él come. Y de verdura y fruta sería todo, sería todo lo que agarré de verdura y fruta. Eh, nos vamos a marqueta, agarré aluminio, porque esta carne pues, me sirve bastante como para cuando hago tortillas, me gusta envolverlas en el aluminio, los lonches de mi esposo y cuando doro pollo carne, también me gusta envolverlas en aluminio, para lo no que empezamos a comer y a servir platos, pues que mantenga calientito todo mm, a llevar otra vez queso fresco, me gusta esta marca porque sabe un poquito más al de México, entonces me ha gustado bastante esta marca de queso. Desde que llegué aquí. Y pues yo lo que hago es que parto la mitad. La congelo y la otra mitad la dejo. Y la usamos. Porque a veces se alcanza como a brillar. Si no lo utilizas luego, luego. Aunque lo pongas en bolsita ciclo. Entonces siempre parto la mitad, congelo la mitad. Y la otra mitad la usamos en la semana. Y pues ya cuando se termina, tantito antes de que se termine la bajo el congelado. De allí paso a jamón también que compré. Uh, café para la cafetera porque nos hace falta uh, yo tenía café de vainilla pero no le gustó a mi esposo entonces compré el colombiano del tostado medio porque se este sabe buenísimo y de que me, oh, dijo, uh, arroz y arroz aquí no sé como cuánto yo creo que vienen siendo como un kilo yo creo de arroz más o menos y pan 5 teleras uh, para hacer tortas quiero y esto y es todo de abarrote uh, de carne pasamos a las carnes agarré media libra de chorizo de puerto agarré menudo que viene siendo una libra y media de patita y dos libras de pancita o sea, ponemos más la pancita de la pata. agarré también esto es el el ya, ya voy a hacer. ¿Ves? ¿Ves? ¿Es? ¿Ah, bistec de los mostré. Viste de diezmillo. Este me gusta asarlo. Cuando cozo frijoles. Y rápido. ¿sí? La comida está rápido. Chita, montajete, queso, frijoles, tortillitas y el asado. Agarré dos libras. ¿Sí son dos libras de diezmillo. Vienen siendo como unos cinco vistecitos. Agarré dos libras de carne para tacos. De la magra. Porque no me gusta que tenga mucha grasa. Y agarré. 8 milaneses de pollo que viene siendo en peso, libra y media de milaneses de pollo ya preparada y también compramos, son como 5 libras y media de pollo que es muslo y piernita así que pues, esto nos ayuda también como para un molito o algo así y eso es todo lo que necesité esta semana en total me vine gastando como 100 oh, 114 dólares. Entonces, pues, está más o menos. si ha subido las cosas, así que... Pues antes, antes sí me gastaba como 80, ya algo 90, no pasaba de 100, pero ahorita ya fueron 100, sí, porque fueron 106 más 8 dólares, 114 y 17 que cubrió el como el programa alimenticio que le dan al gorrito, me cubre parte de la verdura, entonces fueron como 100... 32 dólares en total de todo el mandado. Porque el gordito le dan programa de alimentación hasta los 5 años, entonces él ahí le dan 24 dólares para verdura y fruta, le dan dos barras de pan integral le dan uh, una barra de queso, le dan tres leches, le dan, ¿qué otra cosa? Un botecito, bien sea, de crema de cacahuate o un, una bolsita como de, que es como de 160 gramos creo, no es una bolsita así pequeña ¿no? no recuerdo bien el tamaño pero es una bolsita pequeña, bien sea de arroz frijol lentejas lo que uno quiere agarrar como más ah, ¿qué más le dan? y le dan dos cajas de cereal ah, creo que es todo lo que le dan ahí y huevo una carpeta de 12 huevos y yogur. Eso es lo que le dan a él. Pero ahorita todavía tengo. Entonces, eso no lo agarré porque pasado pues, se ocupa. Pero pues eso es lo que nos ayuda del gorrito, ¿no? Uh, pero ahorita, pues casi cada semana es Lo que me ando avanzando ahorita. 132. Uh, y pues está muy surtido. <ríe> y pues está bien, bien. Está bastante surtido. Compro todo esto. Me alcanza para lo que es eh, lonches. De mi esposo y la comida de nosotros. Elena no almuerza uh, en la escuela, entonces, pues solo hacemos una comida todos juntos, que es bien siendo la comida fuerte en la tarde. Y en la mañana, pues solo desayunamos yo y el gordito. Así que, pues, sí, está bastante bien. Eh, y pues, ahorita lo que estoy haciendo, comprando cosas así como por semana, <coughs> para, como les digo, no estarme. Llenando la marqueta y al final se echa a perder las cosas, se caducan y me toca tirarlas Entonces me ha estado funcionando bastante porque anteriormente pues sí gastaba um, Digamos que un poquito más nada más Pero se tiraba mucho, se tiraban muchas cosas Entonces pues prácticamente tirábamos a la basura bastante um, como golosinas, galletas, cosas Así que se cansaban de caducar cremas, aderezos, entonces ahorita a los aderezos me voy al Nine ya les había dicho, <ríe> lo que es crotones y todo eso, y aprovecho el día que voy a comprar eso, uh, aprovecho para traer la verdura que hay en Nine Nine también, me las traigo, pero pues eso lo dedico una semana, una semana buena cada mes allí, me traigo galletas, me traigo uh, verdura, lo que haya de verdura, y me traigo como jabón y cosas que necesito para lavar es lo que estamos haciendo ahorita chicas, me ha estado funcionando bastante el comprar por semana como les digo, porque una, he notado un poco de ahorro no es así la gran cantidad, pero sí un poco de ahorro, y no he estado desperdiciando tantas cosas o sea pues prácticamente casi todo se usa no hay en la alacena algo así que yo diga, oh voy a sacar esto casi lleno o lleno a veces, tapado porque ya se, con, ¿no? se ha estado acabando todo bastante bien, así que pues sí, está bastante funcionando este nuevo método de comprar mi supermercado cada semana y comprar cosas uh, pues no por montón como lo hacíamos, les digo antes en Costco o al Maritoso, yo creo que si eres una familia bastante grande como por decir, tienes 3, 4 niños ya grandes como dirán, que si comen bien, gusguean y todo, sí te conviene pero como nosotros, que les digo, que no, no somos así... Bueno, el Dylan y yo sí, más o menos. Pero con una, dos cajitas de galletas, frutita y cosas así, ahorita estamos haciéndola bien. Aparte que también hemos estado queriendo como... No ponernos a dieta, sino que como tener una vida un poquito más sana, ¿no? Como les digo, hemos dejado de comprar sodas para tener aquí en casa. Solo compramos agua y pues lo que hago es que compro fruta y cosas para hacer aguas frescas. Y nos está funcionando bastante bien, así que vamos a ver cómo, cómo nos va. <ríe> ya llevamos así, con lo de la soda apenas llevamos como 15 días. Pero con lo de la marqueta sí, yo ya llevo como unos 6 meses. Y hasta ahorita me ha estado funcionando, como les digo, bastante bien. Eh, ha habido un ahorro, no así como nos dio una millonada, pero sí ha habido un ahorro. Y otra cosa, que no tiro tanta cosa, que a mí eso me da... Me siento como que se sala uno cuando tira uno la comida. <risa> bueno, eso es mi pensamiento Así que pues me ha estado funcionando bastante como les digo. Y pues ya eh, no hemos estado yendo a tiendas así donde pues tienes que comprar mucho, ¿no? Porque no es necesario. Y pues ya no hemos estado comprando en tiendas así como antes. Ustedes saben que yo pedía casi siempre desde que llegamos aquí. Duré unos meses pidiendo uh, en pickup por Walmart, por lo de la pandemia y todo eso. Entonces, no querés poner al gordito y todo eso. Entonces, pues, lo que hacíamos era que pedía yo todo en línea y luego vamos y lo recogíamos aquí a la Walmart cercas. Pero como les digo, chicas, sí, era bastante, bastante cosas que se me quedaban a veces. Entonces, ahorita como ya está todo bajo y todo. Entonces, pues, ya me siento confiada de ir a las tiendas. Tengo todas las tiendas cercas. Tengo Narinai cerca. Tengo cerca la Marqueta Mexicana que también no está tan excesiva en precio, está a un precio razonable. Y pues me ha funcionado bastante esta forma de estar comprando por semanita. Y pues lo que se vaya ocupando como, como eso, pues si es por semana. o si viene haciendo pues ya cada mes, igual la leche, el gorito les digo, cada mes, cada 22 días. Eh, cosas que se van ocupando en la marqueta, pues también las estamos resurtiendo allí. A veces los hay lo que es el el este aluminio, pero como esta vez ya lo ocupaba. Y a nadie no pienso ir hasta una semana más, yo creo, hasta la otra semana. Entonces, pues, ni una vez lo surti No es mucha la diferencia, son centavos así que dije, me lo llevo. Lo ocupo, me lo llevo. Y pues es todo. Este es mi tab del supermercado. Espero que les haya gustado. Si te gustó, ya sabes, no olvides compartir con la comadruquis, la tía, la comadre, la suegra, con quien tú crees que le interesa el chismorreo que armamos aquí en Cabellito. Y pues, compárteme también tú, aquí abajito, tichitos de, no sé compras como mantener fruta fresca, lo que me quieras compartir de titsito. yo estoy bien abierta chicas, bien abierta a todos sus tips, porque bastante uh, nos ha funcionado esta nueva modalidad no de estar compartiendo nuestros tips y nuestras cosas por medio de YouTube o de alguna otra plataforma y pues a mí me ha servido bastante como con lo que es comidas, eh, yo no sabía hacer postres sí, pero comidas sí era media media maletilla para hacer comidas no tenía así como mucha noción hacía lo básico diario diario casi siempre el menú variaba muy poco pero ahorita con esta nueva modalidad de estar compartiendo nosotras entre nosotras <ríe> ayudándonos por las plataformas y redes sociales me ha ayudado mucho para la comida a veces no yo qué sé veo y busco en YouTube busco en TikTok o busco en cualquier otra plataforma y pues ya se me viene la idea a la mente lo que o se me antoja tal cosa que veo y ya checo que tengo los ingredientes y lo hago y así pues nos ayudamos mutuamente. <ríe> así que espero que te haya gustado el videito. Gracias por vernos un videito más. Por estar aquí con nosotros. Compartir. Suscríbete al canal. Apóyanos por favor con tu like y suscribiéndote. Y comentame aquí abajito cualquier tichito o cualquier cosita que tú quieras que te ayudemos. a Pues alguna preguntita, alguna dudita. Aquí entre todas nos ayudamos. Comenta aquí abajito. Y gracias por vernos. Besos, bendiciones. Y las veo en el próximo videito. Bye. Hasta la próxima.